Ya estamos en el mes de febrero y se vienen los nuevos paquetes a Marvel Snap Aquí haremos el análisis riguroso de cada uno de ellos y te diré cuál te conviene más Comprar Bien muchachos, comencemos primero con las fechas de cada paquete, porque es importante saber cuándo llega cada paquete y cuándo se va. Así que comencemos acá a ver primero esto. Tenemos la, el primer paquete que se llama Cargados Positivamente, que es el paquete donde viene la carta o la variante, en este caso de Mr. Negative, se va a dar entre el 7 de febrero y 28 de febrero. Esa fecha es muy importante, recuerden, 7 de febrero a 28 de febrero. Viene luego el segundo paquete que comienza el 14 de febrero, a hasta el 21 de febrero solamente ya que este paquete lo están lanzando por el día de San Valentín, este paquete se llama historia de, de Westview luego el siguiente paquete tiene la misma temática que el anterior que también es del 14 de febrero al 21 de febrero y se llama la cocina del infierno humeante, luego el último paquete es del 22 de febrero al 3 de marzo tan solo tiene me parece algo de 10 días a 2 semanas creo a lo mucho de duración y se llama en este caso dice piscina de nacimiento pero en realidad se llama el cumpleaños de Pool Antes de continuar con el video Darle un agradecimiento igual a la web Marvel Snapson Por traernos también toda esta información Aquí hay dos cosas que tenemos que comentar Antes de iniciar el análisis de estos paquetes Y es que me parece que los desarrolladores De Marvel Snap al final escucharon Todo el feedback que hizo la comunidad Sobre los paquetes anteriores Recuerden que habían habido paquetes que estaban lanzando Por precio de dólares y no eran accesibles En oro, entonces ahora Todos los paquetes que van a salir Estos cuatro paquetes que yo les voy a enseñar a continuación están totalmente sus precios en oro, no en dinero sino en oro lo cual cualquier jugador va a poder conseguirlos, tiene el acceso a poder conseguirlos, ahora ya viene la diferencia entre si conviene o no conviene comprar el, estos paquetes, pero todos están totalmente en oro y muchos de estos paquetes ahora también están incluyendo tokens dentro de los eh, de todas las cosas que ofrece cada uno de estos paquetes, lo cual se podría decir que ya es un pasito adelante en lo que respecta a la mejora en este tipo de paquetes, pero bien aquí ya nos encontramos con un pequeño obstáculo con respecto a la compra de estos paquetes porque a ver qué pasa a pesar de que todos los paquetes eh, van a estar su precio en oro en realidad mmm, no vas a poder comprarlos todos de estos cuatro paquetes hay dos paquetes que están ofreciendo fichas de coleccionista o tokens en este caso entonces si tú quisieras comprar esos dos paquetes tendrías que tener un total de 11.200 de oro para aquellos que han estado guardando oro desde hace un tiempo probablemente lo puedan obtener pero los que no, los que tengan muy poquito oro si tienes 1000 o 2000 de oro por ahí va a ser un poco complicado que puedas adquirir los dos y vas a tener que decidirte tan solo por uno de ellos y aquí te voy a dejar un dato muy importante, si tú comprases el pase de temporada que eso incluye 1200 de oro tú en total podrías llegar a farmear al mes entre 4000 a 5000 de oro que eso es un monto bastante bueno que te puede ayudar a que puedas estar comprando unos paquetes digamos eh, que puedan estar saliendo cada mes o cada incluso dos meses ahora estos montos que te acabo de decir entre 4000 o 5000 de oro vendría a ser justamente por un tema de suerte también porque qué pasa tú abriendo los cofres de reserva de coleccionista puedes ir obteniendo 200 entre 100 a 200 oro me parecen recompensas entonces si tienes muy buena suerte abriendo tus cofres y de paso te va saliendo buena cantidad de oro puedes obtenerse, podría decir una buena una cantidad hasta 5000 aproximadamente tal vez un poquito más un poquito menos pero el rango está entre 4000 a 5000 de oro y eso es para que lo tengas muy en cuenta al momento de estar ahorrando tu oro para poder comprar estos paquetes y por favor para los que sean muy rigurosos con el ahorro del oro no lo vayan a gastar en variantes el oro ahorita la mejor utilidad que tiene dentro de este juego es comprar los paquetes o sea estar ahorrando oro para la espera de comprar paquetes si ustedes compran variantes se van a quedar mucho más atrás con respecto a los otros jugadores que sí están ahorrando el oro para poder comprar estos paquetes que se vengan a futuro es lo mismo ahora con la gente que está guardando sus cofres todo el mes para el siguiente dropeo de series y recién abrirlos ahí entonces ya está totalmente en su decisión si quieren quedarse un poco más atrás en el juego O quieren seguir avanzando de una manera muy eficiente Muchachos y aquí en este cuadro van a ver una comparativa muy interesante Aquí lo que han hecho es sacar otros paquetes antiguos que también daban tokens No sé si ustedes se acuerdan de este paquete de la variante del apocalipsis Y luego el otro paquete que tenía también la variante de Sunspot Que también daban tokens y que eran bastante buenos Pues acá lo que están haciendo los de Marvel Snapson Es tratar de analizar esta comparativa entre esos dos paquetes antiguos con los dos paquetes nuevos que están dando tokens y tratar de ver que por cada oro gastado o sea por un oro de oro gastado ¿Cuánto en ficha de tokens estás recibiendo? Bien, ahora toca revisar este cuadro y vayamos directamente al grano. A ver, en la parte tercera, en la tercera línea de, esta, de toda esta tabla podemos ver que dice Número de fichas de coleccionista por uno de oro gastado. O sea, ese es el retorno de por cada oro cuántas fichas de coleccionista vas a obtener. Eso va a, se podría decir que se traduce en el rendimiento que te va a dar ese paquete por lo que tú estás gastando, en este caso en oro. Entonces, comencemos a ver cuál es más conveniente. El primero vendría a ser la primera columna de esta tabla, en este caso la que están siendo evaluadas, vendría a ser las vacaciones cibernéticas, que esta era la que tenía pues, la variante de Apocalipsis. Entonces, como pueden ver, este paquete de vacaciones cibernéticas que tenía la variante del Apocalipsis, que costaba 7.500 oro, que era un aproximado de 100 dólares gastados en el juego, te estaba dando un rendimiento de 0.7 fichas de tokens por cada unidad de oro gastada. Luego nos vamos al siguiente paquete que es las maravillas de invierno que contenía la variante de Sunspot, si recuerdan eso que también estaba costando 6.000 de oro y cuánto es su retorno por cada unidad de oro en fichas de tokens te dice 0.65 y aquí tú estás viendo en estos dos paquetes antiguos que estamos comparando ahorita que entre el paquete que costaba 7.500 de oro versus el que costaba 6.000 de oro, igual ha habido una, una reducción o un descenso se podría decir en el valor del rendimiento entre fichas de tokens obtenidas por cada oro gastado si te das cuenta en el paquete de vacaciones cibernéticas estaban dando 0.7 mientras que en el paquete de la variante de Sunspot estaban dando un rendimiento de 0.65 de tokens por cada unidad de oro gastada entonces lo que nosotros podemos decir acá con este pequeño análisis es que el paquete de vacaciones cibernéticas tenía un mayor rendimiento en retorno de fichas de tokens por cada unidad de oro gastado con respecto al paquete de la variante de Sanspot, y ahora entendiendo este pequeño análisis que hemos hecho, comencemos entonces con los dos paquetes nuevos. El primer paquete, que sería la tercera columna, se dice cargado positivamente, que es donde viene la variante de Mr. Negative. Y acá este paquete es el que tiene hasta el momento el precio más alto de toda la historia del juego, tiene 8000 de oro. Acuérdense que el paquete de vacaciones cibernéticas costaba 7500 de oro, que era un poco menos que el paquete actual. O sea, ahora ya se han superado los de Marvel Snap, ¿no? como, el, como el tema de lanzar un paquete en el. En, en lo que se refiere al precio en oro. Entonces, ¿cuál es el retorno que te están dando en fichas de tokens? Porque acuérdate que este paquete está dando fichas de tokens y te está dando un retorno de 0.55% fichas de tokens por cada unidad de oro gastada luego tenemos el siguiente paquete que sería el de la cuarta columna de esta tabla que vendría a ser el cumpleaños de pool este este paquete cuesta 3.200 de oro y está dando un rendimiento de 0.7 fichas de tokens por cada unidad de oro gastada entonces lo que nosotros podemos ver aquí que este paquete del cumpleaños de pool incluso cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el otro paquete de cargado positivamente y aún así el rendimiento de fichas de tokens por unidad de oro gastada está siendo mucho mayor al paquete que es más caro este paquete del cumpleaños de pool está dando 0.7 mientras que el paquete de Mr. Negative en este caso, el paquete de la variante Mr. Negative, está dando tan solo 0.55 y si, y si nosotros vemos mucho más abajo que sería la última fila, dice valor de progreso de la colección y acá te está dando incluso una puntuación en el que es el cumpleaños del doctor de pool, perdón, que es de la última del último paquete que les hablaba es de 2.4 con respecto a 1.8 que es el del mister negative incluso los paquetes más antiguos que ya habíamos comentado que estaban dando tokens están dando 2.4 y 2.2 en valor de progreso de colección entonces el, el paquete de pool está al mismo nivel ahorita siendo más barato todavía en, en coste en oro está dando el mismo rendimiento en valor de progreso de colección que los paquetes antiguos que habían salido antes el paquete de mister negative está teniendo solamente 1.8 lo cual es a pesar de su gran costo en oro es mucho más bajo que el resto y esto se traduce que entre todos los paquetes que han estado dando fichas de coleccionistas el de mister negative vendría a ser el que menos valor tiene de todos ellos pero bien muchachos repasemos brevemente el ingreso de cada uno de estos paquetes comencemos primero por el paquete de positivamente cargado en este caso de mister negative este paquete viene el 6 de febrero, o sea, prácticamente con el lanzamiento de la nueva temporada que viene en Modoc. Ya ahí es donde van a lanzar este paquete justo con la, con la temporada nueva. Y acá va a durar hasta el día 27 de febrero. Pues hasta ahí va a durar el 27 de febrero. Luego tenemos acá... ¿Cuáles son las cosas que ofrece realmente este paquete? Está ofreciendo 6.000 créditos, 3.000 eh, fichas de coleccionista no o fichas de tokens en este caso. Está recibi estamos recibiendo boosters de Mr. Negative o potenciadores. Eh, hay un título que se llama también Semi mi Día de San Valentín. Luego tienes la variante de Mr. Negative y tienes luego un avatar también de Mr. Negative. Acá tienes que ser muy, fanat muy fanático mejor dicho, de Mr. Negative para que quieras comprar este paquete también por el hecho de también obtener esta variante y el avatar, yo para mí en lo personal hay mejores variantes de Mr. Negative, hay algunos estilos que me gustan mucho más que ese estilo que están poniendo acá, pero de, no deja de ser digamos una variante exclusiva que solamente está para ese tipo de paquetes y los que compren pues aparte de recibir los créditos y los tokens van a tener digamos una mayor, eh, no van a tener digamos una exclusividad en ese aspecto pero acuérdense que este es el paquete que menos rendimiento da de todos los paquetes hasta el momento que están dando fichas de tokens, ok. Acá hay ah, otra cosa también que puede ser que, para aquellos que no tengan todavía Mr. Negative, en este caso, pues los jugadores que recién están ingresando a la serie 3 o que están a la mitad y que todavía no les sale esta carta es muy buena para poder hacer algunos arquetipos basados en esta carta de Mr. Negative y que si tienen las demás cartas y solamente le falta Mr. Negative y de paso sienten los deseos de comprar este paquete puede ser que le, que le encuentren un mayor rendimiento por esa situación muy específica y aquí vamos a revisar estos paquetes que van a llegar en San Valentín, todavía faltan 11 días para que lleguen estos paquetes y cuestan en total 2000 de oro, este paquete cuesta 2000 de oro y solamente te da cosmético, no hay créditos no hay ficha de coleccionistas no hay nada de eso solamente es puro estético esto nada más, ahora su título dice te, te amo, I love you y luego viene también en lo siguiente que es la variante y vienen avatars, en este caso la variante de Scarlet Witch y luego viene la variante también de Vision estas dos variantes la verdad están bonitas el arte está bueno pero pues bueno en mi caso pagar por solamente cosmético para mí no va a menos que me esté pudriendo en oro o que tenga mucho dinero de repente o sea muy fanático de estos personajes sería la única manera para que los compre porque después para mí no tiene sentido alguno, de todas maneras creo que esto se lo están dejando para los que sean pues los más fanáticos a este tipo de personajes seguramente eh, porque la verdad pues no no le veo otra cosa ahorita, igual a los que deseen comprarlas están totalmente pues si quieren hacerlo háganlo si gustan pero en mi caso desde la perspectiva del rendimiento en lo que es recursos para poder mejorar tu nivel de colección y poder conseguir más cartas esto es totalmente nulo y ahora tenemos el siguiente paquete que va a llegar también por San Valentín esto también cuesta 2000 de oro como el anterior y lo que te va a dar es a ver un título que dice eres mi alma gemela y luego vienen las variantes y avatars en este caso de Daredevil y de Electra este de Daredevil el arte me gusta bastante. Está muy bonito. ¿eh? Este arte de Daredevil está muy bonito. Pero nuevamente como el paquete anterior solamente son... Eh, nada más cosméticos, ahora en este caso Daredevil es de la serie 3 y para aquellos que no lo tengan todavía y deseen adelantar esto de querer tener la carta lo podrían hacer a través de la compra de este paquete, no pueden adquirirlo y podrían adelantar el hecho de poder tener a Débil si es que realmente ustedes lo necesitan y les hace falta para alguno de sus mazos, pero si nos basamos en el término de obtención de recursos, nuevamente esto es nulo, solamente es cosmético nada más y será para aquellos que les guste demasiado estos personajes, o sea muy muy fanáticos de estos personajes y ahora aquí nos encontramos con este paquete que vendría a ser el nacimiento de pool o vendría a ser el cumpleaños de pool este paquete todavía va a llegar en 19 días o sea falta mucho tiempo pueden ir ahorrando su oro si gustan y acá dice no lo que te da ¿Cuánto cuesta? 3200 de oro, está dándote las cosas que te van a dar acá, es 3200 de créditos, 1500 de tokens o de fichas de coleccionista, luego tienes 291 potenciadores de Deadpool, tienes un título que dice Merck with a Mouth, eh, pues bueno eso así dice el título, luego tienes variante de Deadpool y tienes el avatar también de Deadpool, este este está graciosa este, esta variante de Deadpool está graciosa está, está bonita la verdad está bastante interesante, me gusta mucho el arte, pero más allá de eso que es solamente comentario cosmético vendría a ser también la parte del rendimiento en recursos, por 3200 oro recibir 3200 créditos y recibir 1500 de ficha de coleccionista ya te está dando un buen rendimiento es una oferta bastante buena por el hecho de que te está dando tokens que te permitirá comprar alguna carta valiosa dentro de tu tienda de tokens que estés buscando ya como lo había comentado anteriormente y basado en el análisis que había hecho también Marvel Snapson en este cuadro tan simpático es que este paquete de acá es el que te va a dar el mejor rendimiento de todos los paquetes que van a salir durante todo este mes, incluso bueno, en este caso Pool está durando un poquito a inicios de marzo y de ahí se va, pero digamos que estos paquetes que se están lanzando en febrero son del el de Deadpool viene a ser el más valioso de todos si ustedes no tienen muchos mucho oro ahorita están con muy poquito oro, pues obviamente va a convenir solamente farmear este mes, no todo este mes, el oro suficiente para poder comprar este paquete de Deadpool que realmente sí va a valer la pena. Bien muchachos y aquí terminamos entonces con este cuadro de acá que es un cuadro bastante visual también que ha hecho Marvel Snapson que es una cosa bastante buena porque aquí te está dando también, te está poniendo de forma visual y ordenada los cuatro paquetes con los respectivos precios y las cosas que te dan, no todo en orden y al final en la última línea si ustedes se están dando cuenta dice total value que vendría a ser el valor total que te puede dar este paquete con respecto a lo que cuesta también, si es que realmente vale la pena o no, o cuál de ellos es el que más vale la pena en todo caso de todos los que se encuentran ahorita eh, por lanzarse durante todo este mes de febrero y aquí tienes por ejemplo el de cargado positivamente que es la, la segunda fila o la primera fila en este caso de los que, de los que están sujetos a evaluación eh, tiene un total de más o menos entre 100 a 114 dólares eh, los 8000 de oro y te está dando un valor total de 2.0 esto es un rigor de cálculo que ellos hacen entre Todas las cosas entre las variantes, el oro, los créditos, no eh, las fichas de coleccionistas. Si es que hay, por ejemplo, ellos hacen un cálculo de todo eso y con eso sacan un promedio. Se podría decir, eh, o un puntaje. En este caso están sacando 2.0. Para este, tipo de, eh, para este tipo de paquete de Mr. Negative, luego en, en los dos siguientes que vendrían a ser los del 14 de febrero que les decía por día de San Valentín, esto de aquí solamente está dando 1.2 nada más de valor total, o sea un valor bastante bajito, y luego tienes finalmente el paquete de Deadpool ¿no? El, la oferta de Deadpool y acá vas a tener que cuesta un aproximado de 46 dólares y abajo te está dando un valor total de 2.8 o sea te está diciendo que esto tiene pues un valor mucho mayor al primer paquete de Mr. Negative como ya te lo estaba repitiendo así que ya sabes pero dentro de los cuatro paquetes que hemos examinado que hemos analizado el día de hoy dentro de mi opinión te puedo decir que el paquete de Deadpool vendría a ser la mejor compra de todas debido a que es un paquete que no cuesta tanto 3.200 de oro es bastante alcanzable y está dentro del rango de farmeo mensual como les estaba diciendo entre 4.000 a 5.000 de oro pueden farmear al mes si es que ustedes están comprando el pase de temporada el pase de temporada es el mejor gasto de 10 dólares al mes que puedes hacer en este juego y te puede permitir adelantarte o que sea más posible que puedas comprar el paquete también de Deadpool, ahora si tú quieres gastar en el paquete de Mr. Negative también está bien, es un poquito menos de rendimiento que te está dando ese paquete pero sigue siendo igual de bueno para aquellos que quieran tratar de adelantarse mucho más en el juego, o sea si digamos que tú quieres subir más tu nivel de colección quieres tener más cofres de repente por ahí para abrir para que te salgan más cartitas pues sí, este paquete si dispones del dinero para poder hacerlo y no te duele le gastar en eso, pues claro Estaría genial que lo puedas hacer y eso te va a permitir Avanzar mucho más todavía Pero eso ya depende de la disponibilidad económica También de cada jugador o de qué Tanto estos jugadores, porque también jugador Free to play podría adquirirlo si es que ha estado Juntando oro desde diciembre más o menos O sea, de, entre enero Si ha estado juntando oro desde enero Hasta por durante esos dos meses puede llegar Más o menos a un total por ahí de 8000 Cercano a eso de repente Que le podría permitir comprar Este tipo de paquete de Mr. Negative si quieres hacer ese gran esfuerzo pero si no como les decía el paquete de Deadpool si solamente tienes para decir entre 1 entre negative y pool en este caso con relación al retorno en fichas de tokens pues obviamente Deadpool se, la, se las va a llevar con todas porque vendría a ser el mejor paquete y el más eh, realista se podría decir dentro de esto de, este, de estas limitaciones que nosotros tenemos en el farmeo de oro mes a mes y ahora te dejo la siguiente pregunta ¿Cuál o cuáles van a ser los paquetes que tú vas a desear comprar durante este mes de febrero? De repente por ahí deseas comprar alguno de ellos o de repente no Pues tu respuesta la puedes dejar aquí en los comentarios Si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante Recuerda que si este contenido te ha parecido útil Si te ha ayudado de alguna forma pues Agradecería mucho que le puedas dejar una me gusteada a este video O puedas también dejar unos comentarios para que De esta manera me puedas ayudar a que YouTube pueda difundir mucho más estos videos Y pueda seguir ayudando a más gente que se puedan seguir informando También tenemos el canal de Discord por ahí toda la comunidad se encuentra ahí. Estamos ahí conversando, charlando, compartiendo estrategias, mazos y muchas cosas más. Ahí estás totalmente invitado. Es para todos realmente la comunidad de Discord. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Y también de lunes a viernes. Haciendo transmisiones en vivo por las noches siempre. Jugando Marvel Snap. Puedes pasar un ratito a saludar. A hacer alguna consulta. algo Y estamos ahí siempre para poder responder. Cualquier tipo de cosita que tú tengas. Ahí de duda. En la cual desees este, venir a preguntar y pasar el rato. Así que ya sabes. Te espero allí. Un abrazo para ti.